¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Esta semana y tras un año de espera, llega Expo Grow 2018 en Irún, mucho más que una feria del cannabis. En ella podréis encontrar a todo el equipo de Marihuana Televisión en el stand D127. ¡Os esperamos! En esta séptima edición, como viene siendo habitual, durante el día no faltarán las empresas más reconocidas del sector canábico, tanto a nivel nacional como internacional. Además, debido al éxito del año pasado, volverá el Cannabis Box Forum con sus conferencias en formato Talk Show, que tanto gustaron, pero con una diferencia. Este año volverá a ser gratuito para todo el mundo que se quiera pasar. Nuestra compañera Clara Sativa estuvo el año pasado con Xavi Franquesa, uno de los presentadores del forum, y esto es lo que nos contó. Xavi Franquesa que has venido a presentar el Foro Box en esta sexta edición de Expo Grow, ¿qué tal la experiencia? Ha sido una de las experiencias eh, profesionales, profesionales más, más motivadora. Sí, porque, porque yo no venía, no venía ni descreído ni especialmente creído, en el sentido de que no, no, no, tenía, no, no tenía un bagaje anterior o, o no me había creado yo una idea personal sobre todo este todo tema. El mundo, el mundo canábico, para mí era el gran desconocido, a pesar de que yo soy un consumidor mínimo, si lo puedo llamar de alguna manera, pero siempre lo he hecho un poquito como desde la distancia, como si no fuera conmigo. Y ahora he visto, a través de estar compartiendo, no el rato solo que hemos estado aquí con las entrevistas, sino hemos compartido cena ayer, hemos estado comiendo hoy, con abogados, con médicos, con juristas, con... Eh... Eh, claro, te, te han abierto un mundo y cuando veo cómo se está gestionando todo esto y desde la voluntad social desde la que se está haciendo me he quedado muy crazy Se has presentado, te has informado y sales concienciado Sí, sí, sí, ¿no? sí me, voy, me voy con esa sensación de haberme informado de haber saciado mi curiosidad y de haber despertado mi curiosidad también en algunos pequeños detalles que antes no había caído ¿no? y sí, sí de ver que hay tanta gente que es una industria tan grande, y sobre todo te digo, no es una industria que simplemente esté mirando la parte económica del asunto, sino hay una propuesta casi social, ¿no? Nace desde la necesidad personal de cada uno de ellos y, que, y la han extrapolado al, al, digamos, al, al núcleo grande, ¿no? Pero, pero es así, me ha... Me ha hombre, no diría me ha emocionado, pero sí, casi, cojones, sí, casi. me ha emocionado, claro que sí. Tiene muy buena pinta. No podéis faltar este fin de semana, acordaros, cambiando de tema. Este verano estuvimos con Joseph de World Seeds conociendo sus cultivos de exterior de las nuevas variedades de CBD que están preparando. Echale un ojo. And we have another crop here uh, outside, still here in Michigan, some more CBD tonic. As you can tell, she loves either venue, indoor, outdoor, greenhouse, lighthouse, they're all great. Um, she's, like I said, a very vigorous grower, high uh, High CBD. Uh, as well as the variety of very low THC and uh, mediocre, or maybe not as high CBD as you may want. So, you know, finding that pheno is obviously the, the trick, but if you are lucky enough, you're going to find one that's going to really change some lives. I mean, patient care and medicine is definitely what it's all about when it comes to the CBD lines. Um, I mean, you can tell, I mean, these stalks, they're probably about the size, thickness of ballpoint, maybe a little bit thicker, almost Sharpie. And uh, I mean, this is still early on. She's still got quite some time. Like I said, probably uh, end of uh, August, maybe early September for har harvest. And uh, she's just going to continue to pack on size and, and weight. I mean, these leaves are bigger than my hand. I'm six foot two, that's big. You know, She loves, loves the sun, and loves supplemental light, no matter what you're using, you're going to have a great turnout with this lady, and uh, I think the only way you're going to be able to get is by visiting World of Seeds. Thank you guys for stopping by. Thank you. Menuda pinta tienen esas TV de Tonic, habrá que probarlas. Por cierto, no os olvidéis de que ya está publicado el Marihuana New 75, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Y recordad, no olvidéis pasaros por el stand 127 del pabellón D. Allí estaremos esperando para que nos conozcáis de primera mano. Si pasáis por nuestro stand, tenemos una sorpresita para vosotros. De momento, os dejamos por hoy. Nos vemos en el próximo Marihuana Now. Hasta la próxima.